con los productos, con los dos, y allí ha dejado de existir lo que es esa enfermedad. Tú decides Ascensa porque eres imparable.